Participación en política es lo que reclaman las mujeres en las diferentes localidades de Bogotá, nos encontramos con una de las organizadoras de esta reunión, ¿cuál es su nombre y de qué se trata esta reunión con mujeres? Mi nombre es Kimberly Moreno, hago parte del Frente Feminista Popular de Suba Las Policarpas, este espacio y este evento se crea con el propósito de que todas seamos escuchadas en torno a las necesidades que tenemos en la localidad y cómo nos empoderamos de esta forma para suplir todas las necesidades entre todas, construir una sororidad en la comunidad. Muchísimas gracias. Una construcción colectiva de mujeres y nos encontramos con la candidata al Senado, Victoria Sandino. Bienvenida a Otra Voz y cuéntenos cómo ve, digamos, la participación acá en la capital de estas mujeres. No, estamos haciendo un ejercicio muy bonito de discusión, de encuentro, de sororidad y de solidaridad entre mujeres de la localidad de Suba y también hombres. Hombres que están trabajando por nuevas masculinidades, por el reconocimiento de, la, de los derechos de las mujeres y bueno, para comprometernos también en esta labor que vienen haciendo muchas lideresas eh, de manera histórica como Lourdes, pero también jóvenes como Kimberly y muchas otras eh, niñas y niños en este proceso tan importante. Eh, bueno, son varias las localidades que se han visitado, la participación de las mujeres, de los hombres, las nuevas masculinidades, como ustedes bien lo denominan, eh, ¿hace que ver que eh, hay condiciones para hacer el ejercicio político o que se puede decir a, acerca de las eh, situaciones que se presentan en este momento de contienda el electoral frente pues al asesinato de los líderes, un atentado a un candidato presidencial, también la persecución al candidato de las Farc? Efectivamente hay muchas dificultades para el ejercicio que estamos haciendo, pero no solamente, eh, bueno, lo bonito de, de este espacio es que eh, en las localidades donde hemos estado hemos hablado de las problemáticas sociales, hemos hablado de las problemáticas de las localidades, de las problemáticas de seguridad en los territorios y también hemos hablado por supuesto de participación política y de cómo nos empoderamos no solamente de cara a la campaña electoral en la cual estamos inmersos e inmersas sino también en el empoderamiento, en la formación política de líderes y lideresas, de las mujeres, de los jóvenes, eh, trabajo, por ejemplo, por superar las condiciones de, eh, de inseguridad, de prostitución, de drogadicción que existe en las localidades, en los territorios y en todos los espacios. Victoria, muchísimas gracias. Pues el empoderamiento de las mujeres es lo que se registra en esta época electoral. Soy Pablo Bastidas, Otra Voz, Periodismo Libre.